El capítulo de hoy vamos a empezar a trabajar sobre algo nuevo Me llegó la compu nueva, ya tengo instalado un Ubuntu 20.04 Y el objetivo de esta serie que quiero hacer es crear una aplicación para Linux Para el desktop de Linux que me permita manejar mis streaming en vivo en Twitch o en YouTube Esta idea la saqué de otro canal de Twitch que se llama Coding Garden les dejo el link en la descripción si lo quieren ver. Principalmente ese canal habla de Javascript, TypeScript, Vue.js, React y ese tipo de, de tecnologías. Si les interesa véanlo, es muy entretenido de ver. Y ellos construyeron una aplicación en Vue.js que a mí me gusta mucho cómo se ve. Ustedes han visto el chat que uso en mis últimos vivos. Si no lo vieron les dejo acá algunos ejemplos. Pero estoy tratando de hacer algo un poco más grande. Para eso es que empecé también el proyecto de hacer la librería TMIDart, que es el Twitch Message Interface para acceder con un websocket a los mensajes de chat de Twitch, lo cual va a dar un poder un poco más grande a esta aplicación y la idea es usar esa librería junto con Flutter for Desktop en Linux y hacer una especie de aplicación multiuso donde me permita generar nuevos comandos para que la gente pueda dejar preguntas, votar o hacer cosas como si fuera un bot que a su vez todo lo que va pasando en esa aplicación se refleja visualmente en la pantalla, yo la veo en tiempo real ustedes la ven en el video y podemos interactuar por esa herramienta Hace poquito, a principios de julio el equipo de Flutter anunciaba que Canonical, la empresa detrás de Ubuntu eh, daba un soporte oficial a Flutter y empezaba a dar una mano para que para que Flutter for Desktop en Linux sea una realidad y sacaron este blog post que hay resúmenes por todo internet si los buscan, los encuentran pero básicamente le explica el por qué es importante para Ubuntu el tema de Flutter. Básicamente Ubuntu busca una forma de generar aplicaciones más ricas o traer aplicaciones que la gente está haciendo a su desktop. Y para instalar esto, básicamente Ubuntu lo que hizo fue meter Flutter en una herramienta que se llama Snap, que es un manejador de paquetes. Que entiendo que es bastante polémico entre las puristas de Linux. Porque Snap es básicamente... Un todo en uno, en, mete toda la aplicación con todas sus dependencias como en un paquetito Y vos te lo bajás y lo instalás, así como los DMG que usamos en Mac Hay gente que le enoja eso porque tiene mil razones técnicas y de seguridad y de open source Y no sé, no voy a entrar mucho en detalle Lo pueden usar o no, si no pueden instalar Flutter bajándose de la página oficial con el zip Y eso va a funcionar igual, yo lo voy a instalar con Snap porque me parece una solución súper simple para la gente que está empezando y quiere hacer aplicaciones que corran en Linux. A nivel comercial la ventaja de poder hacer estas cosas es que si yo quiero hacer una aplicación que va a trabajar en la terminal de un negocio y el negocio no puede afrontar una licencia oficial de un Windows, por ejemplo, le podemos instalar un Linux y le podemos hacer de manera muy simple, vía Snap, que instale la aplicación. La podemos hacer muy simple de un montón de otras formas. Armar paquetes para Snap es súper simple. Eh, no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver en otro, en otro episodio y vamos a ver cómo publicar una aplicación en Snap. Entonces puede ser a nivel laboral para solucionarse problemas para uno. Luego el debate moral e ideológico del software libre versus el open source versus el paquete todo en uno versus los de PKG, no lo voy a tratar acá en este canal. Y va a quedar a libre albedrío de cada uno de ustedes para instalarlo tenemos que utilizar este comando snap que lo podemos hacer en la terminal o si queremos podemos abrir el centro de Ubuntu Software buscamos Flutter, nos aparece el Flutter SDK le damos a instalar tipean su password esperan un poquito y eso debería dejarnos instalado la versión como dice acá del channel stable so, ahora vamos a ver que lo vamos a cambiar Hacerlo desde la interfaz gráfica es exactamente igual que tipiar comandos. Tiene la ventaja que la gente que no se lleva con la interfaz de comandos lo puede hacer un poco más simple. Si queremos desarrollar en Visual Studio Code, como se el VS Code, yo ya lo tengo instalado. Y recomendado el Android Studio, porque seguramente si hacemos Flutter, muy probablemente hagamos también mobile. Que también lo pueden instalar de acá o lo pueden instalar desde la página según como más les convenga o quieran hacerlo ustedes lo que vamos a tener que también hacer es instalar la extensión de Flutter para VS Code vamos a iniciarlo mientras tanto acá directamente vamos a las extensiones buscamos Flutter acá instalan todas las extensiones que ustedes estén acostumbrados vamos a instalar la de Flutter los snippets de AWS awesome Snapper Flutter voy a instalar Error Lens que es uno que me gusta a mí para mostrar los errores inline que me lo han preguntado varias veces y vamos a instalar Bracket pair Colorizer 2 y por último el tema que me gusta a mí es Just Black sé que a varios no les gusta por ahí pero a mí me encanta activarlo y Material Icons para que sean más lindos los iconos del árbol de tree bien con eso sería todo, ya tengo un Visual Studio Code configurado, lo podemos cerrar. En teoría ya tenemos Flutter, vamos a abrir nuestra terminal y vamos a cambiar de channel. Si hacemos ahora Flutter Channel, van a ver que me debería decir que estoy en el channel estable. Va a tratar de bajarse de algunas cosas que le faltan, puede demorar un poquito. Como pueden ver, ahí me dice que estoy en el canal estable, era lo esperado porque fue lo que instalamos. Vamos a decirle que me quiero cambiar al channel dev va a tener que bajar ahora todas las cosas para dev pero no debería ser ningún problema le damos un upgrade para que actualice a la última versión y esto demorará también un par de minutitos ya tenemos el upgrade dart 2.9 platter 1.21 del canal dev vamos a hacer un doctor para que se baje cualquier cosa que necesite y además que nos verifique si tenemos todos los plugins que vamos a necesitar para ejecutar esto en el bro, en el ID vemos que tenemos Flutter Dev no puedo encontrar el Android Studio porque no está instalado y tampoco tengo las herramientas de Android eso ahora después vamos a ver cómo instalarlos no me... no me es necesario para trabajar con desktop la parte de Android así que ese error lo voy a arreglar después fuera de cámara para cuando empiece a hacer videos sobre Flutter por mobile lo importante es que estamos en el channel app, que es el que queríamos para poder usar desktop y que cuando hago un flutter create se me generen los archivos de desktop tengo que hacer un flutter config menos, menos "-enable linux desktop", si estuviera haciéndolo en windows y en mac esto tengo que hacer el enable de linux y de macs y en cada plataforma ir actualizando mi proyecto para soportar los diferentes desktops cada uno tiene sus particularidades nativas, por lo tanto lo tengo que hacer en cada uno de sus sistemas operativos. Es decir, desde acá yo no puedo hacer lo de Windows y tampoco puedo hacerlo de Mac OS. Ya tengo seteado el valor en True. Y ahora deberíamos poder hacer ir a nuestra carpeta de desarrollo. Y hacer un Flutter Create. Y vamos a generar un ejemplo de prueba. Prueba Linux. Vemos que acá se me generan varios archivos Tengo los de IOS Tengo archivos de IOS por si lo quiero hacer mobile Debería tener los de Android Y después tengo varias cosas De carpeta Linux Tengo un archivo de C o C++ Supongo que será el CC Tengo un .h, un MyApplication. Supongo que a partir de acá podría customizar para hacer cosas nativas habría que investigarlo, más adelante seguramente trataremos de hacer alguna integración nativa con el sistema operativo ahora simplemente me queda irme al prueba Linux y hacer un run si hago un Flutter Devices como no tengo ningún, ningún emulador de Android ni nada lo único que tengo es Linux como dispositivo para ejecutarlo así que el Flutter Run va a ejecutar directamente en esa en ese dispositivo que es el desktop Acá se va a bajar algunas dependencias nativas GTK es Graphic Toolkit Interface es el mismo toolkit que, que utiliza Ubuntu para hacer estas interfaces o por lo menos lo usaba en un tiempo supongo que seguirá usándolo es parte del proyecto Genom Genome como pueden ver el build es muy rápido no solamente por la nueva máquina que no es bastante rápido tenemos el típico hit hacer un resize de la interfaz el texto hace un wrapping sin problema doble clic maximiza restauro tengo si quiero para abrir este link que es el, el data observatory donde me permite ver eh, lo que está pasando en la máquina virtual puedo acceder al debugger puedo ver el profile del cpu, pongo, me tiene un error pero no sé, la herramienta no la uso mucho yo y de alguna forma no puedo ver el, la otra herramienta para hacer debugging de los widgets, no me acuerdo si se puede acceder desde acá o si hay que abrirlo desde otro lado pero ya lo vamos a ir viendo, lo importante es que ya tenemos nuestra aplicación de Flutter Desktop corriendo y si hace abrimos otra terminal y abrimos el Visual Studio Code de esta carpeta. Repito este. Vean que acá tengo mi carpeta Linux. Si quiero acá tengo mi main de más más, donde hace algunas inicializaciones. Acá está toda la parte de inicialización de la ventana y seguramente por ahí está toda la parte de Flutter. Estos FL Register Plugin tiene toda la pinta de ser la parte de Flutter. Como verán, Visual Studio Code no lo estoy usando. Así que vamos a agrandar la letra antes de que me dejen los comentarios de que no se lee nada. Todo lo que empieza con GTK es de la librería de GTK, el que empieza con FL tiene pinta que es de Flutter. Y vamos a nuestra carpeta Lib. Tenemos nuestro código Flutter que estamos acostumbrados. Puedo cambiar la implementación de mi counter para que reste en vez de sumar. Como ejecuté la aplicación desde la consola para hacer un reload. Tengo que venir a la consola y apretar la R minúscula y ahora el botón más resta. Si aprieto Shift R me hace un hot restart y arranca de cero reseteando los estados. Esto mismo. Deberíamos poder cerrarlos de acá. Podemos venir acá abajo a la derecha. Nos dice que estamos conectados a un device. Que el device es el Linux Desktop. Por lo tanto, puedo venir y hacerle un start con debugging o sin debugging. De, de según lo que queramos. Acá abajo tengo que agrandar la letra de la terminal. Pero dice que está compilando para Linux. Otra vez me abre mi aplicación resta, vuelvo a cambiar la implementación a la suma, eso me debería hacer un hot restart automáticamente, ahí me dice reload 1 of 521 y cuando aprieto el más empiezo a sumar nuevamente. Acá esto es lo que no encontraba antes que son las Dart tools y les pongo open, esto es lo que yo quería ver, perfecto, ahí tengo las, las, las devtools donde... Puedo analizar las propiedades de cada cosa de mi aplicación para Linux. Para ver el timeline necesito otra cosa. Para performance tampoco, pero acá puedo ver el debugger. Tengo el código y puedo interactuar si pongo breakpoints o lo que sea. Acá puedo ver el consumo de memoria de mi aplicación de Linux. Puedo ver y si utilizar la Network Request podría ver cómo trabaja la aplicación hacia y desde Internet. Y acá puedo ver los, los mensajes de logs si tuviese alguno. Es decir, acá tengo toda la funcionalidad que tenía en el Android Studio. Les puedo sacar el banner de debug, de hecho, desde acá. Así que muy cómodo. Puedo poner los debug paint. Vean acá, veo dónde están cada widget. Cómo afectan los padding, los margin. A sus cosas, es decir, puedo trabajar cómodamente para crear una aplicación para Linux sin ningún problema. Así que bueno gente, hasta acá va a ser el video de hoy, va a ser cortito, la idea era mostrarles el setup de lo que vamos a utilizar en el futuro, por si ustedes lo quieren tener para también empezar a jugar y practicar. En esta máquina también instalé Windows, con Windows no sé si está tan fácil de hacer, pero voy a tratar de hacer un video, aunque sea fuera de semana, como para ir actualizándoles y mostrarles cómo hacerlo en Windows, cosas si quieren hacer aplicaciones para Windows también... Te puedan animar a experimentar cosas nuevas. Una, una aclaración: los packages que encontramos en pub.dev no suelen soportar Linux ni desktop en general. En el post estaban especificados más abajo. Acá, sí, Path Provider debería funcionar para desktop aunque acá no lo dice pero tampoco dice funciona para web y sé que funciona para web supuestamente el url launcher y el jared preference esos tres andan seguro en linux de hecho acá como les deja el link está la implementación del URL, url launcher para linux y es un buen punto de partida para si ustedes quieren crear sus propios plugins para poder, para poder ver qué hace necesario para ver qué tienen que implementar en Linux, por ejemplo, este acá tienen que implementarlo en C. Así que hay que volver un poco a aprender otro lenguaje que tenemos medio olvidado. Como ven, este plugin está el de mobile, el de Linux, el de macOS. El de web no tiene implementación para Windows, aparentemente. Este no andaría en Windows. Y Jared Preference, lo mismo. Acá no nos dicen todavía porque, como, está en, como no está ni siquiera en beta, no aparece acá el. Pero lo más probable es que ninguno de los que nosotros usemos funcione. Este sería el Shared Preference para Linux, que es el que podemos usar. Y este sí debería andar sin ningún problema. Ya vamos a ir descubriendo qué funciona y qué no. En principio no funciona nada, esa sería la regla. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Y nos vemos la semana que viene con otro video de Flutter for Texto para Linux.